Para nosotros, desde la cosmovisión andina, desde las sabidurías ancestrales, la espiritualidad no tiene nada que ver con técnicas ni con toda esa parafernalia que tiene perfiles eh, neoconsumistas y que está confundiendo a muchísima gente. Para nosotros, eh, la sabiduría se traduce en vivir sin complicarse, conscientes, eh, reconstruir nuestra identidad y antes de ello desaprendiendo todo lo innecesario. Aquí es importante comprender el, la manera de ejemplo. Eh, nos han educado, nos han influido, nos han predispuesto, nos han diseñado de determinada manera a quienes hemos estado de una u otra manera eh, viviendo en este modelo de civilización, en las ciudades, en el ámbito urbano. Sin embargo, para quienes hemos ido recuperando las huellas de los abuelos y para quienes eh, han eh, pues comprendido que el vacío existencial tiene que ver con una civilización que no gira en torno a la vida, y que profana la naturaleza para quienes han comprendido y se han distanciado de aquello, como su mismo incluido, eh, la idea es eh, mmm, descubrirse. Y al descubrirse y darse cuenta de esa somnolencia existencial a la que nos han inducido, comenzar a desarmarse, comenzar a desmantelar esas creencias inadecuadas, esos hábitos antisaludables, esos miedos artificialmente inyectados, eh, ese estilo de vida antiecológico y perjudicial para la salud. Ese proceso de desarmarse es lo que nosotros en nuestra Escuela para Aprender a Vivir proponemos como un ejercicio indispensable para luego repensarse, rediseñarse y comenzar a reconstruirse esto nos va a llevar a una cosmovisión distinta un otro paradigma y en definitiva a otra forma de vivir de eso se trata. eso es espiritualidad para nosotros sabemos que bebemos en las fuentes de la sabiduría ancestral sin embargo esto para nosotros no es cuestión de la antigüedad del museo es totalmente contemporáneo es más sobrevolamos el pasado sin perder eh, las huellas del presente y proyectando lo que está por venir, nutridos con aquello que fueron huellas inspiradoras que dejaron los que caminaron antes que nosotros por la vida. De eso se trata. Esto lo tenemos que ir aplicando en tiempos como estos, tiempos de crisis, tiempos de confusión, tiempos de tanta manipulación informativa, despleguemos nuestra actitud crítica. Démonos tiempo para observar más allá de lo aparente y reflexionemos y tomemos nuestras propias decisiones, que no te digan lo que tienes que pensar o aceptar, que puedas ir tú llegando a tus propias conclusiones, con tus propios Recursos comprensivos eh, y de esta manera hacer un ejercicio de tu libertad. No estamos en contra eh, de que tú elijas lo que quieras. Estamos absolutamente opuestos a que nos digan qué aceptar y qué rechazar. Y más aún cuando aquello tiene un perfil de carácter obligatorio. Creo que sin libertad la vida no tiene sentido y sin sentido es un vacío Existencial que nos espera, que pues se traducirá en infelicidad, depresión, en fin, y tantas otras enfermedades que ya estamos presenciando en tiempos como estos. Como siempre, para que los reflexiones, para que los dialogues, aquí no hay ninguna verdad, aquí son insumos reflexivos para que con ellos puedas, como el chef del buffet de tu vida, hacer tus propias conclusiones. Hasta la próxima.